Ciao amichis de Fizzy Para el giorno de hoy, un super entrenamiento Vamos a hacer un circuito Tabata Solamente 5 ese 6 ejercicios Vamos a elaborar un poquito lo que es la espalda, un poquito el abdomen, los brazos Todo el cuerpo Vamos a hacer 25 segundos de trabajo con 10 segundos de recupero Yo ese estos ejercicios lo repito 3 volte Tú a casa lo puedes repetir 4 o 5 Dependiendo tu condición física o un poco de refredores, pero eso no son excusas para no alenarme Da Pablo, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad aunque yo primo de, de, de registrar el puesto, faltó un riscaldamiento he corso 3 kilómetros, cual la pista atlética <ríe> 3 kilómetros, pero oye guarda, hoy estamos acá eh, con la energía Ok, vamos a iniciar, vamos a importar nuestro, nuestro timer y vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio Nuestro primo ejercicio es el plan, el segundo, el barbis, el tercero, vamos a parar squats y afondi El cuarto, vamos a parar el remo y el quinto, vamos a parar un poquito de chest press. Yo hoy oh, lo no voy a parar a terra, pero si tú hay una panquina a casa, lo puedes parar en la panquina lo puedes hacer aunque muere y vas a sentir un poquito eh, la fatiga. Eh, el peso que utilizo son oh, casi 8 kilos. Tú puedes modificar, meterle 10, 15, 20. Tú todo el peso que tú hay a casa, dependiendo tu objetivo. Ok, se inicia. Se inicia, se inicia, se inicia. Me he puesto mi timer eh, e inicio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Se inicia, se inicia. Se inicia. Ah, ok, prepárate. 3 2 1 Via 4 3 2 1 Nuestro primer ejercicio vamos a hacer plan, plan, plan, plan. Ah, exposto el peso, lo exposto, lo exposto. Ah. Con cura, de no farme malele mani, guarda. Piano. ¡Tra! Abro el pie de dietro. Ta. Ok, hey, pasa veloce Nuestro segundo, Barpis, Barpis, Barpis, brazo brazo. glúteo, todo el cuerpo. Ok, inicio, inicio. Uno, uno, dos. Vengo adelante, peso, su, ta, extiendo, aterra, ta, uno. Uno, dos, avante, ta. su, ok, <risa> pasa veloce, 25, aunque yo he hecho entrenamiento <risa> de 30, 30, 45, esgote, esgote, salgo, dietro, ta, Escendo. ta, dietro, Está, esciendo, está, detrás, está, esciendo, detrás, está. Ok, perfecto. Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el rematore. laboro de... de espalda, de esquina. Cuatro cuadros, uno puesto, de esquina dirita. De ta ta ta ta ta ta ta ta ta ok, nuestro próximo vamos a hacer un poquito de pectorales, brazos todo el cuerpo todo el cuerpo Ok, su abro su abro, su abro, su, abro, su, abro, su, abro, su, abro, su, abro, su, abro, su, ok, perfecto, vamos, andiamo nuevamente, con plan, plan, plan, plan, plan. ¡Plan! ¡Plan! Sí, sí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ta. Ta. Ta. En su. Uh. Cody. va De nuevo Salgo Se Salgo. Nuevamente vamos a ir ok perfecto perfecto Perfect. el remo el rebatore el rematore. El rematore. Yendo, ta, chiudo, ta, chiudo, abro y scendo chiudo, abro y yendo, chiudo, abro y scendo ta, ta, ok, vamos a hacer una modifica, torno indietro, torno indietro, inicio, inicio con chest press, Inicio con chest press. Inicio. Nuevamente, nuevamente. Da. Uno. Cambio. Da. Da. Da. Siempre el pecho, siempre el, el, el pecho. El pectoral. El pecho. Se. Dopo de cueste, ¿cuál sigue? El rematore. A. A. Fuerza. Ok. Perfecto. Perfecto! Con por refredores. Por cuello lo repito tres volte. ¿Tú acaso no falta tres volte? ¡Ay! ¡De rematores! ¡Va! ¡Ah! ah. directa. Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me concentro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Qua uh. continua Dichi E squasso a fondi A fondi, a fondi, squasso e Ok E scendo, scendo, scendo, scendo Tra Salgo Dietro E scendo Dietro va, E scendo Detro, ok okay, barbie, uh. ah. barbie barbie barbie Barpis, Barpis, uno, uno, Barpis, Enciendo. ¡Ta! Nuevamente. ¡Ta! Uno. ¡Nueve! ¡Tran! ¡Ta! ¡Ta! Ta. ¡Tu! ¡Tu! plan okay. Por último. Plan. Plan. Plan. plan. Oh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. No noche tiempo de excusa, solo noche tiempo de mejorar y de meterte en forma, no te dimenticare de far stretch, si tu ancora no te has inscrito con este canal, inscríbete a eso. De cuore, Pablo.